No es tan fácil, no es tan sencillo como, como uno, como lo pintan. Uh -huh. que, Ay, tú, tra tú trabajas en la empresa de tu familia, tú no haces nada. Intento omitir esa parte porque entonces ya me condicionan. O tú no haces okay. nada o tú eres una clava. Uh -huh. Es uno de los dos extremos. Pero yo entro, de verdad te lo digo que voy a ser súper honesta, obligado. Ok. Bueno, bienvenidos una vez más a la nómina. En el día de hoy vengo a traer más y más personas para hablar de temas del día a día del trabajo. Temitas pasito, temitas sencillos. Y hoy quiero traer a una persona muy especial para mí. Muy especial para muchas personas que yo quiero mucho, ¿verdad? Sabemos quiénes son. Entonces yo quiero que ustedes, el público que está aquí, porque el público de aquí es medio eufórico, eh, den un aplauso a Giovanna Corporal. Yeah. Hola. Buenas. ¿sí? Hola. Todo bien, gracias. Bien. Ven acá, pero tú, como que no estabas en la ciudad? Nunca. <risa> <risa> Mientras más lejos de este caos, mejor. Ah, ok. O sea que hay un caos aquí. Eh. Re reconocido. Estos tapones. Tan fuerte, fuerte. calores de todo. Ay, ay, ay. <risa> Mira, <risa> hablando de eso, yo quiero primero, antes de empezar, que tú. De una pequeña presentadita, a qué tú te dedicas, qué tú estudiaste, pero a qué tú te dedicas de verdad. Y un proyectico ahí que me gusta mucho, pero yo creo que tú se lo venda al público. Bien. A mi ver. nombre es Giovanna Corporán uh -huh. Yo tengo 24 años. De carrera estudié ingeniería comercial. Eh, las combinaciones de mi vida son un poco eh, eh, en dos extremos. Yo uh -huh. tengo un proyecto que es Brujuleando en Instagram y TikTok. Síganlo de viajes, de experiencias, de, de recomendaciones, de lo que a mí genuinamente me gusta y me funciona únicamente lo que me gusta es lo que se sube en esa página. Ok, o sea que cosas que no te gustan, no, no se suben ahí. No, negativo. Ya ustedes saben, <risa> los que están buscando promoción ahí, tienen malos productos, malos servicios, no llamen. No, solo buenos servicios, solo buenas experiencias, Super. porque somos bien jodones, bien piques. <risa> y junto a mi familia tenemos la empresa Osco Dominicana, que es mi trabajo tiempo completo, eh, porque Brujuliando es algo que yo hago, comencé haciéndolo de hobby, ya gracias a Dios monetiza, pero nunca fue el fin de la página. Yo okay. sigo trabajando mi 8.5, lunes a sábado, normal. Osco Dominicana es una empresa que fundó mi papá en el 2013 y tiene que ver con el área de la construcción, impermeabilizantes, okay. construcción, obra gris, todo eso. Ah, pero mira, está como uh -huh. muy... Separado. Muy, muy separado. <risa> claro, yo iba a decir muy divorciado, pero no quería que, que sonaran <risa> tan drástico, ¿verdad? Pero bueno, yo. A mí me interesa mucho, Brujuleando, para mí, un super proyecto. Y, y me da mucha alegría que, que vaya subiendo cada vez más. Pero lamentablemente, para ese proyecto, yo tengo que decirle que hoy no voy a hablar de él. Está bien. Porque está yo bien. quiero hablar de Volveré. lo otro. <risa> yo quiero hablar de lo otro, en verdad. A mí me intriga mucho el tema de trabajar para la familia. Entonces, por eso eh, quise que tú vinieras en el día de hoy, porque como me enteré que tú trabajas con tu familia, eh, yo no necesariamente he tenido tanta, tanta experiencia trabajando con, con familiares. Y con mi papá en algunas ocasiones he tenido que compartir, como compartimos la profesión del derecho, hemos trabajado cositas juntos, pero nunca es eh, como trabajar full, full para la empresa familiar durante muchos años, etcétera Entonces, tengo unas cuantas preguntitas para ti, tengo muchas inquietudes, tengo algunas críticas, y eh, al final quizás una pequeña dinámica, porque estamos acostumbrados aquí a hacer dinámica como, como medio extraña, pero vamos a ver cómo sale esto. Lo primero que yo quiero saber es cómo tú llegas a trabajar con tu familia, porque yo creo que por más que tú conviva con tu familia, quizá yo pienso que es un pensamiento general, puede que nada más lo piense yo así, pero hay un chip que a la mayoría quizás nos da de, cuando pensamos en trabajo, pensamos en todo menos en la familia, y eso obviamente lo vamos a descubrir hoy, el por qué. Uh -huh, uh -huh. Pero, ¿cómo se da esa coyuntura eh, en tu caso y cómo tú crees que se da en general la coyuntura de tú llegar a trabajar en la empresa de la familia? A veces pasa que uno no se da cuenta de la oportunidad que tiene cuando tus papás ya han creado. En el caso mío, es directamente mami y papi, fueron los que crearon la compañía. Uh -huh. A veces que un abuelo, que un tío, y a veces uno desconoce la oportunidad tan grande y la bendición que es salir del colegio no haber estudiado nada y tener un sitio donde trabajar, porque claro. mucha gente tiene que guayar mucho la yuca de una me en nómina ahí, exacto pa... para encontrar un trabajito no es tan fácil no es tan sencillo como como uno como lo pintan uh -huh. Ay, tú, tra tú trabajas en la empresa de tu familia tú no haces nada, eso es lo que yo me escucho cuando tengo que presentarme y digo Osco Dominicana, la empresa de mi familia yo intento omitir esa parte, porque entonces ya me condicionan, o tú no haces okay. nada, o tú eres una clava es uh -huh. uno de los dos extremos. Pero yo entro, de verdad te lo digo, que voy a ser súper honesta, obligado. Yo entré, eh, oh, okay. te lo juro, yo yo duré dos años trabajando en la empresa de mi familia sin cogerle cariño, sin tener, sin identif identificarme, porque es un, un trabajo como... Trabajar con construcción, trabajar con, con productos muy aburridos, yo soy muy creativa, yo no había encontrado algo que me identificara. Claro. que yo me identificara con el trabajo. Y los primeros años fue un martirio, mi familia lo sabe, incluso mis compañeros de trabajo lo saben, hasta el momento en el que yo le encontré el cariño, le encontré la parte, que, que yo dije, esto es lo que yo puedo desarrollar porque esto es lo que a mí me gusta de esta de de empresa este Pero en principios fue bien tedioso, era obligación, era Obligado. tengo que ir porque esto es de mi familia. Ok, ¿y, y cómo...? plantéame el escenario. Yo creo que tú me teletransportes al momento y la conversación en el que te dijeron, eh, mire, mi joven, usted va a tener que hacer esto, levántese temprano mañana, que a las 8 la quiero ver ponchando. <risa> ¿Cómo se dio eso? Yo... Comencé trabajando. Mi, la, la empresa de nosotros tiene tres tiendas. Tiene uh -huh. una tienda en el centro de la ciudad, que es en el exact, en la misma calle de mi casa. Uh -huh. Estoy a dos cuadras de esa, de esa tienda. Tengo una en la autopista Duarte, poquito más retirada. Y tengo otra en Alma Rosa. Uh -huh. Pues a mí me mandaron a hacer piso para Alma Rosa. O sea, yo estaba votando. Oh. Cuando yo comencé, yo no tenía vehículo. O sea, yo sé que, Ay, yo sé que el propósito era que yo guayara la yuca, que no fuera tan sencillo. Claro. Mi primera entrevista de trabajo fue con papi. Papi tuvo que... Eh, <ríe> sí No fue que, no es porque tú eres espérate. mi hija, tú vas espérate, a, a trabajar. Espérate, espérate, espérate. Entonces, eh, <ríe> fréname el coche ahí, por favor. <ríe> Era obligado, pero entonces tu papá te entrevistó. ¿Pero y cómo se dio eso? Porque vamos, vamos a quitar la palabra obligación, ¿verdad? Porque uh -huh. yo me pude ir a un fast yo trabajaba, ¿verdad? Claro. O, o a un call center. Pero... En lo, en la parte obligada era que era a esa tienda. Porque en okay. esa tienda era la que me necesitaban. Okay. Y yo, hoy, ya con esta madurez y esta experiencia, agradezco que haya sido esa tienda porque yo entiendo ya ahora que lo que hace factura, que hace inventario que eh, llamar, recibí llamada, todas claro. las cosas más básicas, hoy yo las entiendo porque yo aprendí en esa tienda. Okay. Si yo hubiera comenzado en la tienda principal, donde hay mucho más trabajo, pero todo es más automático, hay más procesos, hay más división de tus de tus funciones, quizá yo no entendiera, no le diera el valor a esas posiciones que yo comencé desde cero. Claro. Yo comencé, yo duré como un año entero ganando 7 mil pesos el mes. ¿Qué? <risa> ok, y eso era con, con qué, 17, 18, 18, 18 Yo saliendo del colegio, inmediatamente comencé a okay, trabajar. Ok, con... una pregunta al margen. Y sé honesta. Ok, 7 mil pesos, 30 días, óiganlo bien. ¿Para qué te daban esos 7 mil pesos en ese tiempo? ¿Qué tú hacías con eso? Comer. <risa> una salidita la salidita okay. de, de, de salir de la universidad para picar un poquito en la universidad pero ya okay. ahora siete mil pesos pero me por ejemplo me pagaban la gasolina okay ya eh, yo Había tenía otros, otros beneficios. beneficios esos eran siete mil pesos que de verdad me quedaban limpio. Okay. ahí ya no me quejo porque entonces tenía otros beneficios que sí sí muy probable que no lo hubiera podido tener en una empresa normal que yo hubiera entrado a trabajar claro. sin experiencia y esa entrevista con tu papá, que ¿cómo tú te sentiste? ¿Tú estabas nerviosa o tú estabas, No, ah, no, no. Lo no, vi no. ahorita bebiendo café, acostado <risa> en su cama o en el sillón y ahora me estoy entrevistando con él. ¿Cómo Algo fue? que aprendimos desde el principio es que trabajo es trabajo y en el trabajo papi no es papi, en el trabajo es el señor Osvaldo. Ok. Y en, después de las cinco sigue sí papi. Algo que me, se me ha hecho imposible es dejar de decirle papi en el trabajo, uh, okay. imposible, o sea, es solamente literal con los clientes, que yo puedo decir, ah, pase donde el señor Osvaldo, o el claro. señor Osvaldo, mi, mi gerente, pero en el, en el mismo ambiente laboral, siempre bendición papi cada vez que llega, bendición claro. papi cuando te va, esa cercanía, mi familia es súper cercana, nosotros cuatro somos muy, muy, muy, muy unidos, entonces como que esa cercanía, esa, esa lejanía de tenerlo como mi jefe en el trabajo, para mencionarlo siempre papá. Y por ejemplo, si tú tenes una reunión No, el señor Osvaldo. Ahí con él. Sí, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, a, sí, sí. al lado el señor, sí, el señor Osvaldo. Ah, pero <risa> qué, qué distinguido el señor Osvaldo, ¿eh? Cuántos protocolos. pero mira, si tú supieras que eso eso está súper interesante porque eh, yo creo que, que sí es, es muy difícil tú como que cambiar el, el switch. O sea, tú tienes que 18 años viendo la cara y diciéndole papi, mami y es como que Sí, sí, sí, muy, la verdad muy es que complicado. A mí se me ha hecho imposible. Okay. <risa> Y entonces, a ver, partiendo de eso, tu papá es tu jefe. Directo. Ok. Señor Osvaldo, por favor, tápese los oídos, tápese los ojos porque vamos a hablar un poco aquí. Verdaderamente, hay inconvenientes, hay, yo no te voy a hablar de problemas, pero hay dificultades, hay retos de que tu papá, tu mamá, sea tu jefe, tu jefa. ¿Cuáles son? Porque hay mucha gente que no tiene la experiencia de trabajar en la empresa familiar, ¿Qué, ¿Cuáles son esos problemas típicos que hay? Nosotros siempre decimos que nosotros nos vamos a matar en nuestras cuatro paredes. Pero cuando salimos de esa casa, porque todavía vivo con mami y papi, uh -huh. es como si nada pasara. Por lo menos tra el trabajo de el, el, el, los, las situaciones de la casa se quedan en la casa. Casi siempre nos llevamos el trabajo a la casa, que era algo que comentaban en el episodio anterior, porque uh -huh. lo vi. <risa> Uy, ¡Qué bueno! La porque gente, soy seguidora. La gente, no, el que no escucha ni aprende ni cobra aquí la nómina, ¿eh? Olvídate. Algo que decían era que si se, se llevaba algo del trabajo a la casa, uh -huh, si sí, uh -huh. nosotros hacemos chistes relacionados a los productos de nosotros, que nada más lo entendemos nosotros. Que nada más lo entienden ustedes. Pero en cuanto ¿Y lo la, hacen delante de la gente y de No, todo. no, no, porque la gente no lo entiende. Entonces, ¿y Ah esto, bueno. Esto, esto, esto, bolsa. ¡Ja, <risa> Ustedes cuidan a los demás en ese sentido. Sí. Qué bueno. Es, es, una, es una buena política y cultura empresarial. Qué bueno. Pero si nosotros tenemos muchas situaciones que, okay. que uno intenta en el área, en la parte laboral, trabajarlas desde lo más profesional. Pero si yo hiero a mi jefe, estoy hiriendo hier a mi papá. Claro. O sea, es... Ese switch es bien complicado y eso es, ese respeto hay que tenerlo, ese límite hay que tenerlo bien, bien, bien establecido. Bien claro. Ok. Y yo, a mí lo que me genera más curiosidad de, de este tema de trabajar en la empresa familiar es el tema de el rendimiento. Y como estamos tratando también temas básicos en esta primera etapa de la nómina, todo se conecta una cosa con otra. Hablábamos en, en un episodio anterior sobre la competencia en el trabajo que está disponible en todas las plataformas. El tema está en que cuando tú sientes que tienes que competir, es porque tú tienes un objetivo. Tú quieres ascender, tú quieres una posición mejor, tú quieres más salario, tú quieres eh, asumir un puesto donde tú tengas gente debajo supervisando para aumentar tu perfil, etcétera. Y tú tienes mucha gente que puede estar en la misma condición que tú, en los mismos derechos que tú, con los mismos antecedentes que tú, etcétera, y en posiciones similares. Ahora bien, cuando uno ve la perspectiva de la empresa familiar, uno puede llegar a pensar, bueno, el puesto más para arriba que se abra, eso tiene que ser para la hija del jefe, para el hijo del jefe, o sea, o el hijo de la jefa. Y hasta cierto punto yo pudiera imaginarme, puedo estar mal, uh -huh. tú ahí me corrige, de que el tema del rendimiento puede cambiar. Quizás tú puede que no tenga incentivo. Tú tienes más exigencia cuando tú estás en la empresa familiar o tienes menos exigencia. Tienes más exigencias, porque en mi caso yo tengo la constante responsabilidad conmigo misma de demostrar que yo estoy ahí porque yo soy buena y porque yo estudié y porque yo me preparo, no porque yo soy la hija de mi papá. Claro. Eso, ese es mi mindset. Eh, pensar que yo no quiero que mis colaboradores o que mis compañeros de trabajo digan, ella es coordinadora comercial porque su papá la puso ahí. No, porque entonces ahí es donde yo vengo con mi speech. Yo duré dos años. Y guayando la yuca, cogiendo palmar Claro, no me metieron aquí en la principal. Exacto. Yo estaba ya. No, yo estaba allá, y claro. yo tenía que coger mis tapones a las horas picos. Y yo uh -huh. a las horas pico. Yo tenía que facturar y cobrar y hacer inventario y, y hacer un sinnúmero de cosas que si yo hubiera estado en esta posición por ser hija de mi papá, me hubiera puesto de una vez aquí. Claro, fue directo. Yo tengo personas que no son de la familia, porque en la empresa hay personas que no son de la familia. Así como hay muchas que sí, hay otras que no, que okay. están en mi, mismo, en mi misma posición laboral. Okay. O sea, son, somos iguales. No es que yo, por ser la hija, voy a, a escalar más que esa persona aquí, es por aptitud. Tengo personas que no son ah. de la familia y que so, tienen una posición, y por ende, un sueldo mayor, como tengo personas, por debajo. Pero todo es eh, incluso okay. basado en... en pruebas que se te van haciendo anualmente para ver qué tan preparado tú estás para manejar esta nueva área claro. eh, o, o esta, esta nueva función. Que te convenga, que te asciendan, que te muevan, Exactamente. etcétera Exactamente. Ok. Mira, y, y, y qué bueno. Realmente, ahora que lo pienso, tú, tú comentándome esa parte, creo que tu papá eh, entiendo que tuvo la visión de, de decir, mira, aunque ella trabaje en la empresa familiar, yo quiero que ella forje un camino de respect, uh -huh. como... Eh, mi loco, esa persona tuvo su trayecto y usted tiene que respetarla, sea mi hijo o no sea mi hija. O sea, es así. Tiene su trayecto. Entonces, creo que también él puede haber pensado, bueno, déjame yo trazarle ese, ese trayecto para que cuando los demás la vean, le den el respeto no porque ella lo pida, uh -huh. sino porque se lo merece de verdad. Ahora, hay muchos elementos que juegan dentro de mi curiosidad del tema de la empresa familiar. Porque, por ejemplo, yo digo, ok, si yo monto una empresa probablemente en los primeros que yo piense en trabajar conmigo sean mis amigos, algunos que otros amigos. Y de hecho, acá en la nómina he tenido eh, amigos que vienen acá a hablar conmigo. Entonces, ¿te ha tocado eh, en algún momento que algún amigo te diga, oye vieja, mira, eh, yo tengo mi CV aquí, yo estoy desempleada, yo tengo tres meses vieja y necesito dinero. Mira, tú no me consigo, tú no puedes hablar con tu papá, qué sé yo, que te ha tocado. Y si no te ha tocado, ¿cómo tú te lo imaginarías que tú lidiarías con esa situación? Me ha tocado, pero por suerte yo no hago reclutamiento. <risa> Tú le dices así mismo, yo no hago reclutamiento. No, yo lo, lo cojo el CV o si me lo mandan por correo se lo reenvío a la persona para que los tenga pendiente en caso de que se abra alguna vacante. claro Pero nosotros somos una empresa, yo digo pequeña, pero en avance, que vamos creciendo chin a chin. Somos claro. ahora mismo que 20 empleados. Okay. O sea que es, no es que es raro, pero es, la, las, las vacantes que se abren son como bien puntuales. Pasa que la mayoría de personas, que me de amigos que me han, me han requerido algún puesto, son personas que son profesionales, son personas que, que no son ingenieros o que no son arquitectos, okay. que no han ido con el, el, el perfil que yo estoy buscando. Pero yo sin problema lo recibo y lo escala. Claro. Y no lo escala con... Con, ¿Con un, favoritismo. Claro, no, no, con no, no, una no. estrellita como la que nos ponían en el <risa> colegio ahí doradita en la agenda. No no. no, no, no, no, no. Ok, ok. Uh -huh. Y... En el caso al revés, por ejemplo, imagínate que tú tengas algún tipo de encontronazo con alguien en el trabajo, y bueno, tú estás en la empresa familiar. Uno pudiera pensar como que, bueno, es la batalla del huevo y la piedra. Tú, eh, quizás no, no viéndolo la perspectiva de, de tu empresa, de, de tu trabajo, pero tu perspectiva en general, ¿tú crees que las dinámicas actualmente se dan así del huevo y la piedra? ¿O hay gente que sabe separar? Es decir, bueno, aunque fulanito pele peleó con la hija del jefe, no eso no es motivo para pa cancelarlo, para mandarlo para su casa. No, no, no, no. Eh, a mí me echa mucho boche A mí me... <ríe> ok, ¿y tú <ríe> coges tu boche? Sí, sí, sí, yo cojo mi boche. De hecho, he cogido boche de personas que no que están en un nivel menor que yo, en una posición menor que yo. Ok. Porque si yo hago algo mal, lo hice mal. Así yo sea la jefa, la tutumpota de la empresa, o claro. lo hice mal pero me echa muy, mi vuelo y yo humildemente lo cojo y tú lo coges claro tú no, que sí, no tú no, no lo... vas donde papi y dices, papi mira no. me dieron esto? como te digo siempre yo estoy en la constante lucha de no puedo ir como muchacho mandado a, o, claro. o, o eh, papi pasó tal cosa yo en temas eh, de situaciones negativas intento lo menos posible de, de, de chivatear a nadie claro. porque se se ve mal yo intento ser una líder entonces si yo siento que pierdo respeto si voy, si voy, papi, pasa tal cosa. Ya yo lo, lo escalo si, si lo amerita. Si es una cosa como que necesito ya apoyo de, de, de tu posición, de, claro. tu, de tu gerencia o de tu experiencia incluso. Pero pero sí, se, todo el mundo coge boche. Okay. Todo el mundo coge su boche cuando Normal. es necesario coge su boche. Ah, qué chévere. Bien. Ok. Cogemos nuestro boche. Ahora, vamos a ponerlo de otra perspectiva. Viendo el tema del rendimiento ya a un lado. El tema, por ejemplo, de, de esas cosas importantes dentro de la dinámica diaria de trabajo. Llega un momento en el que tú necesitas un permiso. O llega un momento en el que tú, aunque no te hayan evaluado recursos humanos ni te hayan llamado, tú dices, yo me merezco un ascenso o un aumento de salario. ¿Cómo es esa conversación? ¿Te dan ese permiso de una vez? ¿Es más difícil? ¿Hay más exigencias? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo yo debería verlo? ¿Cómo, ¿Cómo debería ser o cómo te pasa a ti? Lo del salario, no sé. Señor Ovaldo, yo se lo dije. Si tienen tips, avíseme para yo ver cómo es que eso funciona. No, Esa sí. parte no, no, Si usted está <risa> en la nómina, a usted le va a llegar su notificación de su episodio hablando de esas cosas más adelante. Perfecto, a ver sí. perfecto. Y con lo de los permisos, sí te puedo decir que yo tengo un beneficio. Okay. Que quizás no lo tuviera en otra empresa que no fuera de mi familia. Como tú bien sabes, yo tengo brujuleando. Claro. Y con brujuleando entonces yo a veces requiero permisos para reuniones con marcas. Uh -huh. O necesito ir a, pre a presentar algo. O tengo algún tipo de evento. Esos permisos yo los solicito con un tiempo prudente y normalmente me lo dan. Okay. Yo te puedo decir que pocos permisos me, han, me los han negado. Perfecto. O sea, tú con tu justificación ahí, mira, yo necesito salir para esta reunión, para sí. tal cosa. Ah, perfecto. Dale También para pasa que mi trabajo lo hago solamente yo. Yo okay. no lo dije ahorita, pero yo manejo el área comercial. Entonces, ponte que yo tenga publicaciones que hacer en las redes o que tenga mejoras que hacerle a la página web. Todo eso yo tengo que hacerlo yo. Okay. O sea, no lo hace más nadie. Yo lo que puedo hacer y lo que normalmente hago es adelantar todo ese trabajo, cuestión de que no se me acumule. Okay, o si tengo okay. algún tipo de estrategia con, con los vendedores o alguna estrategia en punto de venta, cualquier tema de eso, nadie los hace por mí. Nadie me sustituye. Yo los preparo, trabajo mucho tiempo, eh, horas adicionales, antes de ese permiso, cuestión de que cuando ya yo me eh, reingrese no, no me afecte. Ok, súper. Y ya entonces... Para ir cerrando un poquito, yo no quiero quizás ser pesimista con este hipotético que voy a poner aquí. Me toca madre, No, no, no. Tú a ver. <risa> imagínate que tú debas plantear un escenario dentro de tu cabeza en el que tú tengas la necesidad de salir y o emplearte en otro lado o seguir emprendiendo, etc. Una persona como tú que trabaja en la empresa familiar, que te siente bien, que tiene oportunidad de crecer y demás. ¿Qué tipo de idea o qué cosas tienen que pasar para tú sentir, mira, realmente yo tengo que construir otro barco o montarme en otro? y ¿Qué debería de pasar aunque no te haya pasado? ¿Qué tú te imaginas? Ay, mi madre. ¿Qué debe pasar, por ejemplo, negativo? Para que yo diga... Me o voy, positivo. Me me voy? O, o positivo del lado exterior o negativo del lado interior. O pueden ser las dos cosas. Bueno, imagínate, vamos a cogerlo del lado positivo. Imagínate uh -huh. que mi proyecto brujuleando crezca mucho, mucho, mucho, mucho y ya yo no tenga tiempo para ser efectiva en ambas funciones. Que yo necesite, Correcto. entonces, dedicarme quizás a ese o a cualquier otro proyecto mucho más. Que, que el tiempo no me dé. Uh -huh. Porque, como decían en el capítulo anterior, uh -huh. yo también tengo una vida personal. Así me gusta. <risa> Ustedes están lentos, que no están escuchando todo el episodio. Bueno, yo ni la voy a decir. Seguimos. Entonces, ok, por ejemplo, si tú tienes el proyecto personal, yo yo también, tú sabes cómo yo lo vería. Al final, aunque haya procesos muy, eh, ¿qué te digo?, objetivos a nivel de recursos humanos, no sé, a veces como que trabajar en, en la empresa familiar, dependiendo del padre o la madre que tú tengas y la mentalidad de negocio que tengas, a veces es un poquito, puede ser un poquito hostil quizá en tu caso, enhorabuena que sea fluido y que sea muy justo, pero también los lo que son eh, gerentes de empresas, fundadores de empresas, tienen el objetivo straight to the money, directo al dinero, ahí pa Entonces, uh -huh. a veces tú ves el empleado, cosa que está mal, pero es un costo. O sea, tú tienes un salario, hay que pagarle a fulanito, y tú te puedes ahorrar, aunque se lo merezca, no ascendiéndolo uh -huh. Entonces, a veces yo digo, bueno, si yo tengo tantos años aquí, y me veo estancado, veo que quizá no o tendría que durar mucho para poder subir. Yo digo, bueno, déjame yo poner la direccional, dobla hacia la derecha y coge otro rumbo. Y no está mal, y perdón que te interrumpa, uh -huh. una algo que yo pensé en, los, en mis primeros años cuando de verdad no me identificaba con la compañía era, ¿y qué tal si yo...? Me meto en otra empresa y, y veo qué posibilidades de aprendizaje yo tengo para traerlos aquí. Y algo que nosotros hicimos, que no fue necesariamente para eso, pero me ayudó mucho a entender aristas de la empresa que yo no entendía, eh, yo me fui de intercambio eh, de la universidad. Yo trabajé en Disney como un año aproximadamente. Muy ah, chulo. Muy chulo. Qué y es trabajo de hombres, es un trabajo de macho. Y yo entendí muchas cosas. O sea, yo soy privilegiada okay. de lo que yo tengo. Hay Mira. muchas cosas que yo traje a la compañía que, que probablemente si Iria, yo no me hubiera despegado, eso. no no hubiera extrañado las cosas que yo hacía y las cosas que yo uh -huh. tenía y quedaba por sentado, no hubieran pasado. OK. Súper. Entonces, y a, antes, de, antes de, de irnos ya a la dinámica que te tengo, tú me hablabas para rescatar esa parte y no quiero que se me vaya, quizá como, como reflexión final. Tú hablabas de ese momento de inflexión en el que tú llegaste a conectar con la empresa familiar. ¿Cómo tú describirías? ¿Qué fue eso con lo que tú conectaste? Después de esos dos años, aburrida, tú estaba como que, ¿qué yo hago aquí? ¿Con qué tú conectaste? Ojalá que no choque con la dinámica, porque tiene mucho que ver. Ah, ¿tiene mucho que ver? Sí. Ah, no, pues vamos a arrancar con la dinámica. No sé entonces. cuál es, pero cualquier cosa, si no, entonces luego sí, te digo. No, tú sí sabes cuál es, porque <risa> yo te yo te hice un pedido, pero vamos a ver ahora qué es lo que vamos a hacer con eso. Okay, pues. Señores, oigan, que, ¿cuál es la situación? Yo le pedí a Joana que me traiga, de, ya sea de, de cosas con las que ella trabaja o de su espacio de trabajo, que me traiga un objeto con el cual ella se sienta identificada. Ella trajo su objeto, no sé cuál es. Así que, vamos a ver ¿qué tú, qué tú me trajiste. Ese iPad. Ok, ¿y por qué tú te identificas con ese iPad? Ahí viene la historia. Ok, vamos allá. Yo me fui de intercambio en el 2019 y regresé uh -huh. enero 2020. Ok. Yo llegando aquí en, en el 2020, se cierra el país por Todo, la claro. pandemia. Uh -huh. Yo no tenía mi iPad todavía. Yo me considero sumamente creativa. Me gusta mucho el tema de la música, el dibujo, el baile, todo eso. Todo eso me encanta, me encanta, me encanta. Las redes sociales Super. me gustan mucho. Y yo no tenía ni un chele para comprarme nada, para hacer absolutamente nada, para ser productiva. Entonces se me ocurre que hay un call center que está eh, buscando personas para Ajá. trabajar en la pandemia. Yo me inscribo, me inscribo en mi call center. Duré un mes solamente. Me llevan la computadora a la casa. Yo trabajé durante un mes. En ese mes me pagaron lo suficiente para yo comprarme un iPad. Okay. O sea, yo me quito del call center, no trabajo más y tengo mi iPad. Y con el iPad yo me identifico mucho porque veía muchos videos tutoriales de cómo hacer páginas web, cómo llevar redes sociales. Yo hice todos los cursos habidos y por haber. Y a raíz de mi iPad, entonces yo encuentro la parte creativa de la compañía, uh, que es okay. redes sociales. Yo comencé Coolísimo. a identificarme con la compañía por las redes sociales, por llevarle las redes, por hacer videos, por hacer los voiceover. Entonces también con mi iPad empieza brujuleando, que también uh -huh. entonces les llevo las redes. Y yo creo que no hay un día que yo no la utilice para, para crear algún tipo de contenido o para la página web, que también me puse a crear una página web sin claro. tener ni idea de eso. Y, y creo que la, el, el objeto con el que yo no pudi pudiera dejar de trabajar y con el que más me identifico. Oh, mira. Mira qué chulo. <risa> o sea, me, me tripea muchísimo porque realmente cualquiera hubiese pensado como que, bueno, un iPad, ¿qué puede tener de, de especial con lo que conecte? No sé qué. Obviamente todo tiene una historia, una historia detrás. Y en tu caso, ¿qué? Eh, te ayudó a ir descubriendo cosas dentro de tu misma empresa o que tú podías explotar fuera de la empresa, como lo está haciendo ahora. Uh -huh. Que si uh -huh. tu lado de lo creativo, tú empezabas a inventar, a ver a, video, a uh -huh. dibujar, no sé qué. O sea, está perísimo. Uh -huh. Qué chulo, qué bueno. Bueno, creo que con eso vamos a cerrar el día de hoy. Antes de eso, yo quiero que tú más o menos diga, quizás qué es lo que viene o qué es lo que hay embrujuleando, porque eso es como un proyecto como, como bonito, pero la gente quizás... Hay muy, hay muy poca gente que no lo conoce, pero esa gente ¿Cómo? está en la nómina. Entonces, vamos a llevarnos de la nómina a esa gente a Brujuleando. Ah, oh, de Brujuleando a la nómina también. Ah, bueno, esa me, esa me gusta. <risa> esa me gusta. Y hay para todo el mundo. le Vamos a pagar con caja chica, a todo el mundo le vamos a dar su dinerito. Pero entonces, ¿qué es lo que hay en Brujuleando ahora mismo? Nosotros estamos conociendo mucho de nuestro país porque hay mucho por explotar. Hay muchos restaurantes muy ricos. No son los tres que uno acostumbra ir. Eh, claro. estamos dándole oportunidad a negocios y experiencias que uno normalmente no no oye y en eso que estamos siendo genuinos y honestos okay. con lo que vemos y nos gusta no y veo que están armando como unos viajecitos por ahí también tenemos un viajecito lo que pasa es que no lo menciono porque los cupos están completamente uh, llenos Ay, dios mío yo <risa> que me quería apuntar a ese viajecito bueno no pa es para el próximo no pero hay que hay que estar pendiente entonces a las redes sociales en Instagram y dónde más estamos estamos en Instagram en TikTok y en YouTube Estamos, estamos trabajando, ¿Cómo? estamos trabajando. ¿En YouTube? ¿verdad? ¿De verdad? Vamos a eso. ¿Cómo? señor Es para... arroba brujulean.do y obviamente Osco, ¿verdad? Para que no me maten. Claro. Osco Dominicano. <risa> chulísimo, chulísimo. Bueno, te agradezco mucho que tú hayas venido. Te agradezco la ayuda que me has dado. Tú sabes cuál es. De verdad, no, no sé cómo agradecértelo porque ahora mismo yo estoy abriéndome campo con, con la nómina y, y estoy necesitando todo el apoyo de, del público de los amigos de la gente conocida que pueda darme consejos que me diga, mira vamos a hacer esto, vete por aquí no sé qué, porque al final aunque te hemos nombrado la nómina y estemos cobrando uno nunca deja de aprender cosas. Y, y qué bueno que Brujuleando está, está activo, <risa> está echando para adelante. Ojalá me pueda apuntar a uno de esos viajes. Claro que y es. ojalá y te ¿verdad? Tener aquí, cuando viene a ver, te tengo con el señor Osvaldo por acá, haciendo una <risa> Yo dinámica. Yo que lo voy a juntar a los cuatro para que vengamos a hacer cuenta porque... ¿Tú soportas? Oh, oh, Ah, mira, podemos planificar eso, estaría bueno. Pero eso sí, los objetos punzantes los dejamos fuera <risa> del estudio para que no se pinchen. <risa> Así que nada, terminamos por el día de hoy. Recuerden eh, seguirnos en nuestras redes sociales y sobre todo estar pendientes y suscritos con las notificaciones encendidas en todas nuestras plataformas de distribución YouTube en formato video, Spotify y Apple Podcast en formato de audio. Y sobre todo, pero muy importante, estén pendientes de sus cuentas bancarias de preferencia porque tú no sabes cuándo vaya a caer la nómina. Así que nos vemos en la próxima quincena. Bye -bye. Chao. Mi querida. Hey.